Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, nos encontramos en una transmisión más para extracto, el día de hoy para contarte acerca del proceso constructivo de habilitación de acero para columnas y placas estructurales. Para iniciar todo el proceso constructivo y que este sea garantizado en calidad y seguridad, debemos contar con buenos planos. Los maestros, los peores de los trabajadores y el señor residente deben conocer a profundidad cuáles son las funciones, áreas, medidas para que puedan habilitar el acero. se lleguen a pie de obra, tenemos que trabajar en acopio, y en este caso la empresa Straton trabaja con unos puntales para evitar que el acero tenga contacto directo con el suelo y también trabajamos con plásticos para que si en caso de las condiciones climáticas no nos son favorables, podamos proteger nuestros materiales. Hemos llegado al momento en el cual tenemos que compatibilizar las dimensiones que están en los planos estructurales y también transferirlas a físico. Como podemos observar, nuestros operarios con sus planos, con sus medidas, están empezando el dimensionamiento de cada una de las futuras estructuras. En este caso, según el sistema estructural, estamos armando o habilitando acero para columnas, vigas y placas estructurales. Straton trabaja de la mano de muy buenos profesionales, una fuerza laboral capacitada y también materiales de calidad, respetando todos los procesos constructivos y la normativa referente a ellos. Recuerda que nosotros trabajamos en garantizarte seguridad y por supuesto también en brindarte la mejor experiencia.